Esta semana, en Capital de los Simios. Robo a Banco de Venezuela, que parecía sacado de película, no tuvo el final esperado por ladrones. ¿Quién un Banco en Venezuela, profe. Eso mismo estaba pensando yo. <risa> Hombre le disparó a mujer y dijo que la confundió con un hipopótamo. <risa> ay, ay, ay. En ¿Cómo tan weón? Taller de caricias en Argentina. ¡Ay, sí! al día con todos los incidentes de la marcha del trabajador recomendaciones y más en dónde? en la capital de los simios oye ¿cómo está profe muy bien y usted dónde está Chon? bien pues profe aquí en un capítulo más me pilló ahí en la pauta eh, sí pero son cositas que pasan son cositas sí, que pasan sí pues no está está bien uy está haciendo cualquier frío tiene frío? Sí, está helado, las mañanitas ¿Sí? están heladitas Más frío que el corazón de Messi oh, ¿o no? Más frío que el corazón de tu ex, como decían Oh, estás bien Pero mira, esa salió buena, las primeras veces que, ¿Eh? que lo vi Y después ya todos los, los bares y, los, y la botillería Empezaban a colocar la misma cuestión como que ya era fome Más frío que el corazón de suegra, más frío que el corazón de ex Sí, pues, más frío que el corazón del papa Más frío de que se mandó una talla para la de la suegra No sé si cachó Sí <risa> <risa> <risa> <risa> verdad boda? El papa. El bo. papa sí. oh. como fue que dijo que había que tratar a las suegras como si fueran seres humanos, algo de una así. Algo así, <risa> que, que eran como el demonio, pero hay que tratarlas como seres humanos. <risa> sí, bastante extraño. Argentina, un país con buena Claro. Ahora, lo que es extraño también son uh -huh. las noticias que traemos de la vuelta, la vuelta al, mundo. al mundo, la vuelta al mundo. Oye, Oiga, profe, eh, yo no sé de dónde saca usted esta noticia, ¿eh? pero de verdad que es increíble las cosas que pasan en el mundo. Sí. Ay, ay, ay, mira. Ro Robo a banco. Dígale, va. dale, dale. Le doy lo vamos. Dele. Robo a banco de Venezuela, que parecía sacado de película, no tuvo el final para los ladrones. que ¿No encontraron plata? <risa> pero, ¿qué mierda va a robar un banco de Venezuela? Que, bueno, a menos que tenga dólares, el banco... No te vas a robar bolívares, si te robás cuánto. Tienes que robarte, no sé, unos 40 mil millones de bolívares para poder comprarte un huevo. Es que yo creo que está el punto. Depende cuánto se demoren en planearlo, a cuánto <risa> van a poder sacar y a cuánto va a valer después. <risa> ah, para mí que tú, estaban planeando el robo antes que asumiera Chávez. <risa> claro. <risa> Dice: Una banda integrada por ocho ciudadanos. Entre ellas, cuatro colombianos alquiló una casa detrás de una entidad financiera del estado de Barinas en Venezuela para cavar un túnel que llegaría hasta las bóvedas del Banco Nacional de Crédito, a unos 300 metros de distancia. Pero las autoridades frustraron sus planes luego de realizar un seguimiento al grupo tras otros robos similares. ¿Qué hubo la casa de papel, hombre? ¿Eso es de La Casa de Papel? Eh, sí, los locos hacen túneles y se meten y, y intentan Me acaba robar. de cagar la serie, profe Ah, pero si es la primera temporada <risa> Ah, bueno, pero yo tampoco voy a ir en la segunda ni la tercera <risa> <risa> Mira, es como un gran mes A algunos les encantó, <risa> a otros les pasó como mes yo la encontré como ¿Sí? eh, interesante, igual entretenida pero... ¿Era innecesaria la segunda temporada y tercera? No sé cuántas temporadas tiene. Tiene cuatro temporadas. No, no eran innecesarias, pero... ¿Como la jauría? No, no, la jauría. Uy, tenemos que hacer una crítica a la jauría. Tenemos que hacer una crítica porque la, sobre ¿Sí? la, temporada la segunda temporada sí. no la he visto completa, pero... Ay, ay, ay, que está... Está peor que la convención. Bueno, está cringe, total, vergüenza ajena, sí, pero al máximo. Al máximo, Sí. sí. O sea, si la primera temporada los locos se descararon un poco, aquí ya hay rompirrajas y... O sea, como dijo Daniela Vega, como la wea. Como la hueá, exacto. <risa> y esa es la pues. Claro, por lo mismo. <risa> claro. <risa> Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Ah, tienen investigaciones. Douglas Rico, es como, es como el nombre de, de ¿sí? inspector de los, de los Simpsons. ¿sí? Claro, por haber dicho así como, Douglas Rico, director del banco. Claro. No, pero director del Cuerpo de Investigaciones Científicas tendrán Ah, ¿sí? investigaciones científicas Claro, si les quedara algo a los pobres venegos, pues. Claro. <ríe> Dijo que los delincuentes venían al país a hacer este trabajo de topos Abrían estos túneles hasta llegar a las bóvedas Para luego sustraer el dinero durante el fin de semana Pero si pues ya para el lunes no nos va a valer nada ¿no? ¿Cuál es la, la gracia de robar en un banco? ¿Con la inflación? Venezuela? Claro, con la inflación que tienen ya, ya para el lunes le pusieron dos ceros malos. Claro, hoy oh, nos robamos 40 mil millones de bolívares. ¡Eh! No alcanza <risa> para comprarnos dos cajas de leche. ¡Wuhu! Claro. Y si es que es leche, claro. Si es que, si es que hay. <risa> ay, ay, ay. Dice, cuando las personas se presentan los lunes, ven que todo lo dejaron vacío, anotó. Lo <risa> que que si le colocan un papelito, <risa> es más caro el papel que los billetes, wey. <risa> Los cuerpos de seguridad dieron con el paradero de la banda de ladrones cuando el túnel llevaba 18 metros de largo. Oye, y es terrible y brígido cavar un túnel, po. Oh, esto es más que el metro la línea 9. No claro, en muy brígido cavar túnel sin que se den cuenta, sin que te escuchen, sin eh, que se te venga el túnel abajo. Es una expertise, sino... Bueno, y para eso no contratéis colombianos, contratéis mexicanos directamente. Y tenéis que invertir, pues porque no, es llegar y cavar un túnel así nomás A menos que lo que había mucha profundidad Si lo que a una profundidad baja se te viene todo lo que es de encima la mierda man. Es que ese es el punto, más encima los locos tienen que pagar un arriendo Del lugar, bueno aquí en Venezuela un arriendo ya <risa> Pero igual tienen que <risa> bueno. pagar un arriendo donde van a eh, sacar la tierra Tienen que sacar la piola, no sé, es súper complicado ¿La verdad, arrendaba la casa Luisito? Capaz, capaz <risa> Joel García, abogado experto en seguridad bancaria, consideró que los delincuentes en Venezuela no conocían lo que es verdaderamente la seguridad bancaria. Si <risa> <risa> en <Sí>, Venezuela... Por, <risa> por favor... Por. No, y encima dice... Las bóvedas de los bancos cuentan con sensores sísmicos, sensores infrarrojos... Además de la combinación. <risa> y ese perro que está ahí cagado de Claro, <risa> Ahí tienen un sándwich. <risa> claro. Ay, ay, ay. Las personas detenidas en su mayoría son mayores de 50 años. Y más encima, viejos. Sí. A ver, yo me quiero igual detener un poco acá porque en verdad es insólito. O sea, ¿quién en su sano juicio va a querer asaltar un banco en Venezuela? Po, bueno? bueno, como le dije, po, profe, bueno, si están. Es que yo no sé si los bancos allá manejan dólar como tal, porque yo entiendo que el país no está dolarizado todavía. ¿no? no, no está dolarizado. Entonces no manejan un dólar, digamos como al cambio, que la gente con, cotidianamente usa el dólar No. Yo entiendo que el dólar se usa en el mercado negro y todo. Es que es el punto entonces es en el banco no van a tener, o sea, van a tener igual alguna reserva de dólares, pero no sé si valga claro. la pena todo el sacrificio, los 18 metros estar cavando es un grupo <risa> alto, grande de personas imagínate son 8 eh, personas o sea, ¿cuánto botín te vaya a repartir y para qué te va a servir? Oiga, debería estar en la sección próxima esta noticia igual. Sí, pero como tan weón. Bueno. Yo creo que por ahí va una mezcla entre la vuelta al mundo y como tan weón, bueno. sí, efectivamente. <risa> Uy, más encima no sacaron nada, se bien llevado la plata por la gran seguridad que tienen. Claro, <risa> sectores toda la cuestión. Ahora, imagínate si hubieran joyas. Esas joyas a lo mejor las podías reducir, no sé, por un, por un par de aros de oro por un, por un plátano. <risa> Esto Estoy pensando, creo. digo yo así como... O sea, es que me extraña que, puta, si fueran puros venezolanos los que estén haciendo eso, ya te creo Pero llevar colombianos, o sea, pasarlos por la frontera, ofrecerle un sueldo y, No, de verdad no tiene sentido Pero, puta A lo mejor eran como la mina de... como la mexicana de la semana pasada Ah, que pensaban Que le dijeron, le vamos a dar 40 mil millones de pesos y pensaron que eran pesos colombianos A esto le ofrecieron 45 mil millones de bolívares Claro Y <risas> no sabían nada que el bolívar vale cayempa Vale Callampa, que no tiene nada Claro Ahora Sacar tanto billete también es complicado. O sea, no... o sea uno dice 45 mil millones, pero ¿qué los vaya a sacar en billetes de un trillón de bolívares? Ah, claro. Entonces, eh, bueno, en verdad eh, es una de las noticias más insolentes que he visto, no por el hecho de que quieran asaltar un banco, sino porque quieran asaltar un banco en Venezuela. Y más encima llevan extranjeros, weón. Chucha, Ay, ay, ay. Sí, en verdad se merecen estar en la otra sección. Pero ¿cómo tan, weón? Oiga, pero bueno, no sé. Eh, tiene que haberle ofrecido igual su, su, su Algo tiene que haber habido en ese banco porque no sé. Po, más encima se encontraron sin plata, un banco más pobre que la familia Ingalls. Loco. <risa> Capaz que ahí hayan estado algunos secretos de la familia Maduro. A lo mejor, po, a lo mejor fueron mandados por el capitalismo yankee. Que siempre claro. le echan la culpa al capitalismo yankee. <risa> claro. ¿Mm? Querían asaltar el banco el pueblo. Claro. Oiga, pero no solamente de Venezuela traemos noticias de la vuelta al mundo, por favor. Oh, sí. Porque esta noticia sí que va a impactar. ¿Como un balazo? Oh. Usted es diabólico, profe, después vamos a hablar de eso <risa> You know what I mean? Sí. Pero dice, insólita defensa Hombre le disparó a una mujer Y dijo que la confundió con un hipopótamo <risa> Era la suegra <risa> La suegra <y> con Claro <risa> La víctima pescaba con su esposo cuando recibió el tiro Denuncian supuesto racismo del agresor Oh, cómo habrá sido la negra Sí Porque tiene que haber sido negra Sí, porque tiene que haber sido negra pues dice, un granjero sudafricano de 77 años compareció ante el tribunal de, en Sudáfrica por dispararle y herir a una mujer afrodescendiente a la que supuestamente confundió con un hipopótamo y más <risa> encima era un, un coterráneo, un, un de los mismos informó a la policía que no se conocen entre ellos porque los chinos, no sé. los chinos no lo encuentran todos iguales pues. no, pero hay sudafricanos blancos, los que hacían el apartheid ¿Eh? entonces se dicen que puede ser racismo, capaz que es sea blanco. No, pero acá dice eh, ah, bueno, sí. Dice Paul, uh, Paul Hendrick Van tiene buen nombre, mire, Paul Hendrick Van Sil se llama. Ah, buen nombre. Sí, pues tiene nombre de rockero. Fue sí. arrestado luego de darle el tiro a Ramocone Lina de 38 años, <risa> que pescaba con su pareja en el río de la ciudad de Lepalele, en la provincia norteña de Limpopo. Pero no, <risa> no, no <risa> bueno, para que andamos con cosas, profe, de repente los extranjeros acá vienen y dicen las cagas de nombres que usan quién en, en Chile para, no sé, las la regiones, las ciudades, el, el tipo de cosas, imagínense. Bueno, aquí tenemos Entrepierna, ¿Ah? tenemos Tula Buena, también, tenemos Sal Si puede, uh -huh. Peor En Nada. Eh, Puente Chihualoco Yo siempre me he preguntado ¿Qué pensarán los españoles cuando van al centro Y ven el edificio y ven ahí De largo, dice, polla chilena de beneficencia <risa> Se cagan de la risa Se sacan fotos con esa cuestión Ahora a lo mejor como... con Boric lo entienden ¿Cachai? Claro. Porque tenemos la polla hasta en... <risa> en, en, en el ojo Exacto. ¿sí? Exacto. Exacto Pero bueno, dice Se enfrenta a cargo de intento de asesinato Según la autoridad fiscal nacional el sospechoso arrestado alegó que estaba disparando a los animales eh, Hipopótamos, dijo eh, <risa> El portavoz de la policía Manzapagua No <risa> <risa> los, los nombres <risa> los nombres raros weón <risa> Manzapagua se En un comunicado <risa> Manzapagua Lina sufrió heridas de bala vale en el brazo Mientras que su pareja logró esconderse Aseguraron las autoridades Claro se escondió detrás de ella weón <risa> A lo más ventura, sí. Claro, no, no, no le pasó nada, wey. El acusado es el dueño de la finca donde ocurrió el incidente, reveló Masudu Malavi Dissaki, portavoz del NPA de la provincia. Fue liberado con una fianza de mil rants, 62 dólares. ¡Ay, Chabón, y y wey a los venegos, güey. <risa> Oye, ¿sale, ¿sale barato de ir a casa negra negro yo? Sí, güey. <risa> Y el caso se propuso hasta el 18 de mayo para continuar con las investigaciones. Un grupo de simpatizantes de la oposición radical de izquierda Economic Freedom Fighters organizó una protesta contra la decisión, según las publicaciones del partido en Twitter. Tales incidentes normalmente causan indignación en el país donde las profundas divisiones raciales persisten 28 años después del fin del régimen del apartheid de la minoría blanca. Ah, pero si son locos radicales de izquierda que están dando jugo, eh, esos locos siempre dan jugo, así que no veo la diferencia ahí. Pero los del eran de la parte de la izquierda? No, no, no, no. Pero es que tú sabes que ahora todas estas causas se las se pero la a la izquierda. Sí, po. si al final igual puede haber sido un accidente o no, no sé. Bueno, habría que ver la foto de la flaca. A ver, espérate, la noticia viene con una foto y sé que me están entrando dudas. Pues. No, es un hipopótamo ah, que se le... Ah, sí. Sí, sí. O en la flaca, weón. No, es que le falta la sandía, por eso que... <risa> <risa> o el pollo frito. Ver, eso mismo te iba a decir, ¿está comiendo hoja o pollo frito, weón? <risa> o oh, <risa> oh, el profe nos van a censurar. Y así queremos estar nosotros después de la biblioteca ahí de audios de no sé dónde, nada, para la prosperidad. No, sí, si ya estamos. Ahí ya estamos. Estamos en la prosperidad, sí. Usted puede ir a la Biblioteca Nacional y buscar Capital de los Simios. Ah, sí. Y figuramos ahí. <risa> Un programa digno de guardar para la cultura, para la prosperidad. Efectivamente, usted busque, no hay capital de los simios, y estamos. Ahí estamos. <risa> <risa> Me imagino después los historiadores. Eh, no sé, pon 200 años más o 300 años más, diciendo, vamos a ver qué es lo que escuchaba la gente en el año 2020 por el tema de la pandemia, a ver qué es lo que salía. A ver, tenemos aquí, mira, Capital de los Simios, escuchemos. Oh, ahí van a empezar. ¿ah? Vamos a reescribir la historia. Exactamente, vamos a reescribir la historia, señores. Oiga, profe, bueno, leyendo esta noticia, yo ya tengo ganas de ir a vacacionar a Sudáfrica. Sí, a ver si traigo algún trofeo. Sí, mira que ya no podemos jugar al tiro blanco No, no eso lo juegan en México Eso Oiga, bro, ya nos van a poner mucho strike Así que mejor sí. vamos a una pausita <ríe> Vámonos Y ya volvemos con más Capital de los Sirios